Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, siempre he sido, hemos sido muy críticos con los proyectos denominados de regeneración de playas, porque generalmente son cualquier cosa menos eso. Más nos valdría hablar de reconstrucción de playas, porque esa es la mentalidad con, que, con la que, desgraciadamente, se abordan. Y es que el cortoplacismo mueve a exigir intervenciones rápidas con maquinaria pesada y aportes materiales de origen más que dudoso. Y luego los resultados son los que son, en el mejor caso, en el mejor de los casos pasajeros y temporales. En el peor de los casos, verdaderas chapuzas que además esconden destrozos ambientales importantes. Porque hay que recordar una cosa que casi siempre se olvida. Las playas no son un solo espacios de recreo y, por ende, fuente de ingresos económicos por la actividad turística. También son, y sobre todo son, ecosistemas litorales en los cuales toda intervención debe respetar sus condiciones y características. Es más, en la mayoría de casos lo más recomendable es dejar que sea la propia dinámica litoral la que reponga las arenas perdidas o cree un nuevo perfil litoral. Este que nos, ocupa, que nos ocupa es uno de los malos ejemplos que hablaba, porque lo que hasta ahora se ha hecho en, el, en la playa del Castillo no es más que una sórdida chapuza, chapuza técnica, administrativa y política. La playa, enseguida, ha vuelto a presentar socavones que se han rellenado con tierra o lodos de la misma mala calidad. El agua de la playa tiene un permanente color marrón que impide la visibilidad a más de medio metro, según la zona y día. Tras más de un año de su vertido y no hay perspectivas de que se vaya a sentar, dos años después y aún los fondos siguen sin verse en toda la bahía. Pero ese bodio técnico, esas malas consejeras que son las prisas y el cortoplacismo turístico, también tienen sus derivadas <coughs> medioambientales. Y, como decíamos antes, es que la turbidez del agua provocada por las arenas vertidas ha provocado la desaparición de gran parte de la fauna marina que se veía en la bahía –chucos, bicúas o viejas–, a la vez que ha desaparecido la flora marina que servía para el desove de los peces. Y esperemos que, como nos tememos, no se haya afectado a los sebadales de la bahía. Porque eso sí sería un verdadero desastre, pues se trata de un ecosistema altamente productivo del que depende el equilibrio de la zona. Así pues, que se revise si lo que ha pasado –que, por cierto, este tema, este, incluso esta formación política lo hemos llevado a la Fiscalía–, sométase a una buena y, y adecuada recuperación de la playa, como decía antes, y si se quiere que se intervenga en el paseo marítimo. Pero primero hay que actuar sobre el problema desde una perspectiva ambiental y no turística. No es mejorar la playa que ha quedado fea, se trata de recuperar un ecosistema que ha sido burdamente alterado. Gracias. Muchísimas gracias señoría, por el grupo...